Hola, yo soy Melissa Cabrera, estudiante del Profesorado de Artes Visuales del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes Alves. Me encuentro cursando la materia Nuevas Tecnologías Educativas, donde nos pidieron como actividad generar y compartir un archivo audiovisual a partir de la presentación colaborativa realizada en la clase 1. Tomando como marco teórico enseñar a aprender en la cultura digital. De Inés Dussel. Estos son los integrantes de mi grupo y el fragmento que vamos a desarrollar es Cambios en la Organización Pedagógica del Aula. Para comenzar, en primer lugar, tenemos un mapa conceptual que contiene los conceptos esenciales de nuestro tema, como la estructura material del aula, el método frontal, las nuevas tecnologías presentes en el aula y demás. Aquí están los puntos que voy a desarrollar, eh, donde podemos acceder simplemente a cada uno de ellos por medio de los hipervínculos que he insertado. El aula como estructura material y como estructura de comunicación entre sujetos. El aula es una construcción histórica, método frontal. Estructura pedagógica del aula. El primer punto trata sobre el aula como estructura material, donde Inés Dussel, Plantea que la estructura material del aula está definida por la arquitectura, el mobiliario, los recursos disponibles y los seres humanos que habitan. Aquí tenemos varios ejemplos, el aula, los alumnos, docentes, banco y el pizarrón y demás. A continuación también aborda... Al aula como una estructura de comunicación entre sujetos que tiene que ver con las relaciones de autoridad y la circulación de palabras entre sujetos, con las relaciones de saber y de poder ya definidos antes de los maestros y los alumnos en, entren por sus puertas. Aquí vamos, vemos otro ejemplo, autoridades de la escuela, aulas vacías. Seguidamente, la autora afirma que el aula es una construcción histórica que se organizó de la manera que conoce, de, la conocemos hace unos 350 años, desde la época de Comenio, donde se estructuró en base al método frontal. Aquí vemos varios ejemplos, el método frontal y una imagen de Juan Amos Comenio. Para ir terminando, la autora plantea que el aula se configuró a través del tiempo, es, es un grupo de escolares que aprenden to, todo al mismo tiempo las mismas cosas y que atienden a un maestro adulto que plantea un programa unificado y central que organiza al conjunto. Nosotros, nuestros padres y nuestros hijos, fuimos y somos educados con esa estructura pedagógica del aula. Asimismo, la proliferación de las computadoras y netbooks como artefactos tecnológicos permanentes en el aula determinan una redefinición del aula como espacio pedagógico y en consecuencia es difícil sostener la enseñanza frontal, simultánea y homogénea, en un contexto de tecnologías que proponen una fragmentación de la atención y recorridos más individualizados según el usuario. Esto exige al docente que el desarrollo de una metodología más flexible y una atención individualizada a cada alumno o grupo de trabajo. Bueno, esto sería todo por el momento. Espero que haya quedado claro esta producción. Saludos y hasta pronto.